Junio del 2022. Burbank, fundada en 1887, es una ciudad del condado de Los Ángeles en el estado estadounidense de California. Ubicada al sur de California. Murió la estrella de TikTok Cooper Noriega tras alarmante publicación. El joven era originario de Los Ángeles y tenía solo 19 años. El último vídeo del muchacho, con 1,8 millones de seguidores, fue grabado normal y ahí se lo ve muy contento en un dúo con el usuario. El cuerpo de Noriega fue encontrado en el estacionamiento de un centro comercial en Burbank, al sur de California. Un hombre fue el que hizo el llamado a las autoridades luego de encontrar a Cooper inconsciente en el suelo. Aunque se desconocen los detalles o las causas del fatídico hecho, hasta ahora lo que se sabe es que el cuerpo, que estaba fuera del auto, no presentaba lesión alguna o signos de haber sido violentado. Habría que esperar los resultados que se arrojen en la autopsia, pero fuentes policiales de la ciudad californiana descartan un crimen.